Mix, familia, mix, como decimos, porque ahora todos los programas nos juntamos en uno, nos juntamos toda la familia al servicio, estamos para vos y con vos en esta situación que nos, que nos toca vivir tan especial, poniéndole onda, como ya te dije, poniéndole ganas ganas de, de poner, de, de celebrar esto, ¿no? de, de estar con vida, de, de estar conectado con nuestros seres queridos, dar ese valor. Así que esta familia mix queda a disposición de toda la gente que lo necesite. Te vamos a ir diciendo paso por paso, si solidariamente vos necesitas algo, que esa persona que, que siempre fue a trabajar y que en este momento no tiene esa posibilidad bueno, comunicate con nosotros en privado, porque vamos a, a traer de un problema, como siempre dijimos en Mix, una solución. Un problema, una solución. Con todas las cosas que está haciendo el municipio, con la gente de las ONG que está trabajando, todo. Si tenés violencia de género en tu casa, acércate a nosotros. Vamos a a buscarte una solución dentro de nuestras posibilidades. Y también decirte que dentro de la familia Mix hay un grupo de profesionales muy valiosos, desde la licenciada Carmen Sotilo, desde el Cuerpo de Médicos de Salud Radial, de Emergencias Pinamar, desde todo el cuerpo de coach que tenemos dentro de, de todo, hasta de Colombia, hay coach acá, así que, y podemos conseguir en cada ciudad que vos estés, el coach acompaña, así que también podemos asistirte eh, en todo lo que necesites. ¿Por qué? Porque escucho en las redes sociales eh, esto de te tengo miedo, ¿no? Este de tengo miedo, no sé lo que pasa, así que bueno, tenés, eh, tenés gente que te pueda acompañar y podemos salir juntos de esta pandemia, ¿no? Pero le vamos a dar la bienvenida, él es mi compañero acá en la radio, le estoy hablando de Emiliano Mayo, a quien le voy a decir muy buenas tardes. Hola, Cari, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo están? A ver ahora, no te escucho. Buenas tardes, ¿Ahora sí. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por <ríe> suerte. Ahí te escuchamos. Bueno, Emiliano Mayo, más allá que hace la conducción de salud radial, que ahora estamos todos unidos en Familia Mix, eh, es gerente de emergencia Pinamar Villa Gesell. Y tan útil, ¿no? Para que vos nos des de un informe, en, no digo todos los días, pero cada tanto para ver cómo, cómo está la situación, ¿no? Mira, Cari, yo te escuchaba recién y la verdad que eh, está buenísimo el trabajo que hace la radio, ¿no? Porque es una manera de ayudar a la gente que está en la casa cumpliendo el aislamiento obligatorio, ¿no? Y en base a esto te quería decir que es muy importante que la gente no tenga miedo, sí, prevención. Uh -huh. Que se ocupe de tener, de, de, de tratar de hacer prevención, el miedo en esta en este tipo de situaciones no ayuda, ¿sí? Lo que yo creo que ayuda es tratar de escuchar a los que saben, ¿no? no porque los medios hoy son los que nos ayudan, ¿no? Pero también lo que nos imparten miedo muchas veces. Entonces, lo que yo creo que uno tiene que escuchar a las palabras autorizadas, ¿no? A, las que, a los médicos, a los infectólogos, a, lo, a las personas que están en la trinchera y que están apaleando esta situación. Tal cual. Entonces... Esto es muy dinámico, esto cambia todos los días. En el caso nuestro, de Emergencia Pinamar Villa los protocolos son muy dinámicos y cambian todos los días. Todos los días. Esto es una pandemia, es una enfermedad nueva que hay que tratar de, de llevarla lo mejor posible entre todos. ¿sí? Todos, todas las, la, todos los ciudadanos de la Argentina tenemos que trabajar para eh, que esto no se expanda, ¿no? Eh, cumpliendo la cuarentena y tomando las medidas de higiene necesarias que es lo que nos, eh, nos baja, en el caso nuestro, Ministerio de Salud de la Nación y la provincia, ¿no? y que nosotros adoptamos. Es muy importante eso. Eh, lavado de manos con agua y jabón líquido, si no es jabón líquido, eh, jabón blanco, eh, el pasar el alcohol en gel, eh, pero es muy importante el lavado de manos. Si uno tiene que salir a trabajar, como nosotros que trabajamos en salud, el uniforme dejarlo en el trabajo, ir con ropa de civil, antes, digamos, cuando llega su, a su lugar de trabajo, cambiarse, uh -huh. usar dos pares de zapatos... Uno eh, dentro de casa y uno de, de, de para afuera. Para trabajar, sí. eh, todas esas situaciones, respetar las, las distancias, todas esas situaciones que hacen del cuidado de cada uno, ¿no? Porque aparte, eh, si nosotros... Eh, nos, nos cuidamos, eh, cuidamos a todos, eh, tenemos que ser conscientes de esas situaciones, porque realmente es algo eh, muy, muy importante el, el, el cuidado de todos. ¿no? Eh, sinceramente eh, Pinamar eh, por lo que uno, por lo poco que uno sale, ve que cumple con la, con la cuarentena. Eh, Villa Gesell también sí esa. la verdad que en las locales Madariaga también sí, sí, sí. hay una, una respuesta de la gente que, que yo quiero que pase por las calles y todo una respuesta muy positiva lo que realmente felicitarlos a todos por por esta cuarentena porque si más tiempo se quedas en tu casa si la cumplís como corresponde y no tenés relación social ¿no? de, de contacto con gente Salimos más rápido de todo esto. Total. Lo que pasa es que el argentino, en general, es muy de reunirse, sí. muy de salir, pero hoy tenemos que entender que esto es bien para nuestras familias. No tenemos que pensar en uno, tenemos que pensar en el resto, en el todo. Porque si uno piensa en uno, eh, es un egoísta. Uno claro, tiene que pues. pensar en el todo. Eh, y hay un ejemplo el presidente de emergencia Pinamar Villa Gesell hace 16 días que no sale de la casa el director médico de emergencia Pinamar Villa Gesell hace 20 días que no sale de la casa entonces es muy cual. importante que cumplan con la cuarentena ayuden trabajan desde su casa no Obvio, sigue no, la no, coordinación no. hacen eh, el trabajo desde la casa no Eso está que está bueno. buenísimo está buenísimo porque tienen su computadora tienen su, mm -hmm. sus teléfonos y de, desde ahí trabajan. Eh, está bien, ellos no hacen un trabajo de trincheras, mm -hmm. hacen un trabajo más eh, jerárquico, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero dan el ejemplo. me parece Dentro de su lugar de trabajo dan el ejemplo. Porque ellos son trabajadores de la salud y si bien son agentes de alto riesgo por la edad, eh, podrían venir a trabajar pues están más que justificados. Claro. Pero dan el ejemplo, y un aplauso para ellos porque dan el ejemplo. Totalmente. ¿no? Entonces... Y vamos a decir que eh, el director médico, tanto como el director médico, como eh, el presidente de emergencia, de Dinamar, eh, ellos tienen conexión a nivel internacional, ya que pertenece a Emergencia Pinamar Villajese, el Alcien, en donde tienen la conexión de todas las emergencias mundialmente de lo que está pasando y tienen que dar un informe. Eh, explícame lo que es la Academia. Eh, porque también todas las mañanas se da un informe desde la ciudad de Pinamar para todo el mundo, ¿no? Sí, la KBM es la Cámara de Empresas de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, donde Emergencia Pinamar es miembro activo, eh, Emergencia Pinamar y Villa son las dos empresas del grupo, son eh, miembros activos y eh, a través de la dirección de la KBM nos piden todos los días antes de las 10 de la mañana mandar el informe de los eh, sospechosos y los positivos del COVID-19, ¿no? Ajá. en donde eh, todas las mañanas se habla con las autoridades sanitarias de la región, Pinamar y Villa Gesell, eh, donde tenemos una respuesta sinceramente magnífica, eh, donde nos pasan los datos. Pinamar al día de hoy no tiene ni sospechosos ni eh, positivos, en Villa Gesell estamos con, un, eh, con sospechosos en aislamiento, 189 personas, que mm, están haciendo la cuarentena. ¿sí? No es que... Claro, no les dio... No les dio positivo. Eh, acá también hay gente que viajó y que está haciendo la cuarentena. ¿eh? Acá hay gente... Bueno, pero los datos oficiales son cero. Cero, es decir, ¿no? que no le dio positivo. O sea, no, estamos en cero, que eso es buenísimo, porque si esto pasa 15 días más, ya todos los que tenían que venir están... 15 días más, ya no hay un, un diagnóstico, es decir, un síntoma, perdón, ya está. Ya esto acá estamos cubiertos. A ver, sí Ay, no. Y me no. digas qué sí pasó. y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que hace la cuarentena que vino de España y le, no, no tuvo síntomas de los 14 días no significa que puede salir libremente a, a hacer su vida cotidiana. Porque ¿No son 14 días? Son, por eso son 14 días. Pero... ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que seguir con la cuarentena obligatoria, tiene que salir ah, lo sí, menos sí. posible. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque no es que puedes salir a ir al gimnasio, salir a correr por la calle, mira. No hay gimnasio igual. Estoy indignado, te digo. ¿Qué pasó? Mira, hay una pareja que saca pasear el perro de a dos. Sí, ya lo vi. Esto es en Ondinas y sífides, Es indignante. Y por casa también, ¿eh? Bueno. Yo veo a la gente, y yo lo pedí, gente joven, porque son adolescentes. Es increíble como veo como que se juntan. Parece que todos pasamos por la adolescencia, pero parece como que nunca más te vas a ver no, con bueno, tu novio. Adolescencia que... eh, Pero por favor, grandes, ya, ya, ya. Son, ponemos a ver, en peligro. Para ciertas cosas somos grandes, pero para ciertas cosas somos chicos. No, somos grandes, somos grandes. Entonces me parece... Que esa, estoy de acuerdo que pasen el perro. Porque mi señora, pase el perro también, pero, pero va no sola. A dos. Y va sola y va en el radio de mi casa. Esta gente hace dos o tres cuadras con el perro y está mal. Está re mal. Entonces, Así lo que tienen que hacer es el perro. Ondinas, es ondinas y Cifix ahí en, en la B5. ¿no? En la B5. Entonces, yo digo, está buenísimo que sacan a pasear el perro porque el perro es parte integrante de la familia y tiene que seguir salir para hacer sus necesidades. Pero, pero me parece que tenemos que tomar las medidas necesarias, chicos. Eh, eh, cuidémonos. Entonces no tiene que salir los dos. Que salga uno. ¿Cuánto demora en, que no está con la pareja? 10 minutos? 15 minutos? O sea, no sé, o sea, sí. claros. Entonces, me parece eh, que... Es difícil la situación para los adolescentes, realmente los entendemos, pero es lo que les tocó vivir, lo que nos toca vivir a todos. Esto es nuevo para todos, Cari, para no todos. es para ellos, no ¿eh? nuevo para todos eso la primera pandemia que tenemos eh, acá en nuestro país, en lo cual tenemos que cuidarnos. Y, y la verdad que eh, es como yo digo, si vos sabés que hay un, un hombre bomba en un bar, vos no vas a ir al bar, vos no vas a salir de tu casa si hay un hombre bomba ahí en la puerta. Entonces, como el virus lo, trans, lo transmitimos los seres humanos, tenemos que pensar en eso, es decir, que... Como no se ve, no, no, parece como que no se siente, pero está. Entonces, si nos cuidamos, nos alejamos de ese hombre bomba, vamos a detener esta pandemia y la vamos a detener todos. Bueno, hay un... ¿Viste que por las redes hay un WhatsApp? Un, no, un WhatsApp, no. Una, una publicación que anda pa pasando, que es si la gente supiera cuántos respiradores hay en el mundo, no saldría. Tal cual. Bueno, chicos, acá eh, Pinamar, GES, en la región... Tiene respiradores, pero no tiene, en el caso de Pinamar, 45 mil respiradores. Eh, Algo tiene... más eh, como más simple, ¿no, de mí Esto de, de los respiradores. El que más lo puede necesitar es mi abuelo, es mi vecino mayor, es esa persona que está eh, en situación de riesgo. Si yo, que soy eh, adulta salgo a la calle, le estoy quitando la posibilidad de tener un respirador hacia adulto mayor, Exacto. que lo puede necesitar. Bueno, pero escúchame, Entonces, por favor, en cuidémonos. el mundo, en Italia, por ejemplo, sos diabético, hipertenso o cardiológico y te agarra el coronavirus, el, el COVID-19, si tenés más de 75 años, van a atender al, al más joven. Lo están dejando morir a la gente grande, o sea, lo están dejando morir. Es lo que hay. Estaba viendo la estadística, es horrorosa la estadística de Italia. Tal cual. Eh, España ni hablar. Entonces, eh, nosotros eso, tuvimos Eso el suerte. intendente dijo, ¿no? Esto no eh, Cuidémonos, para Martín Yesa, intendente de Pinamar, dijo, horrible la situación de tener que elegir. Entonces, para evitar estas cosas tenemos que cuidar todos. Pero pues, la verdad, no no creo que lleguemos. Pues la verdad, vamos a un buen camino, me parece. Es que eso te iba a decir. Nosotros tuvimos la suerte en la Argentina que vimos lo que les pasó a Europa y tuvimos la posibilidad de eh, tomar las medidas de precaución. Claro. Porque si esto nos agarraba como le agarró a Europa, a Italia, a, bueno, a, a China, eh, hoy estaríamos hablando de catástrofe. Acá serían tres o cuatro veces, creo yo a mi criterio, eh, tres o cuatro veces mayor el número de muertos y de contagiados eh, en la Argentina. Totalmente. Bueno, algo muy importante de lo que respecta a la empresa de emergencia Pinamar Villa Gesell, para tranquilidad, es una de las maneras, siempre decimos sin salir de tu casa, el eslogan de, de emergencia, sin salir de tu casa, más oportuno que nunca, porque esto nos da a no tener que ir al hospital, a no trasladarte, eh, poder llamar, y el cierto temor ¿no? de que la gente no quiere llamar a ningún médico, no quiere ir a un hospital, pero acá ustedes no atienden a gente que tiene eh, síntomas. El protocolo nacional que adaptó la provincia, y obviamente adoptamos nosotros a través del ministerio y las cámaras eh, de empresas que somos eh, miembro, activo, nos dicen que eh, en lo que es prehospitalario, sistema prehospitalario que somos nosotros, privados, el, el sistema como es, eh, nos bajan protocolos con preguntas, entonces nos llama una prepaga... O un afiliado directo eh, o, o a través de un área protegida. Nos llama la prepaga, recibimos la llamada de la prepaga, no del, del afiliado. En el caso de las prepagas o de las obras sociales que están en las mesas operativas, reciben la llamada y nos pasan el servicio a nosotros. Pedimos datos como pedimos siempre, eh, le hacemos el cuestionario al operador de la prepaga, pero no nos quedamos con eso. Llamamos al domicilio del paciente. Y preguntamos, porque muchas veces la gente oculta información. Claro. Entonces, es muy importante que la gente diga la verdad, que no oculte información. Porque se está la, eh, nosotros llegamos al domicilio y, la, y el paciente estuvo con eh, gente que estuvo afuera. O el paciente estuvo afuera, nosotros llamamos al SAME. Porque el protocolo nacional del Ministerio de Salud de la Nación y de provincia dice que ante eh, sospecha o confirmación, tiene que ir al examen. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Nosotros estamos haciendo eso. Interrogamos por teléfono, nuestros operadores están capacitados a través de la red CIEM y de la KBM de las preguntas que tienen que hacer en donde llama a Karina, eh, llama OSDE para que vayamos a ver a Karina y llamamos al domicilio. Karina, somos de Emergencia Pinamar-Villagesel, contanos tus síntomas. No, mirá, yo estoy con fiebre, todos mocos. ¿Estuviste? No, pero estuve mm. en Buenos Aires. Bien, Buenos Aires es... Eh, hoy, hoy en día, claro, es, es, es en la ciudad. Es que... como si se estado en Europa. Claro. No a tal magnitud, pero es, es así. Como estar en el Chaco o en, esa, en las provincias que son realmente muy... De alto, atacó, de alto ¿no? exacto. Bueno, entonces lo que se hace habitualmente es... Eh, una vez que se habla, que se consulta, se habla con el 107, se le explica que nos llama a la prepaga, que llamamos al domicilio y que según las preguntas protocoladas del ministerio, nos da sospecha. Y ahí es donde. Y ahí el, el SAME activa el protocolo. Bien. Que el SAME de acá es del Hospital de Pinamar. Exacto. Por ejemplo, en Gessel, el de Gessel de Gessel. es en GESEL. Es decir, ustedes están en comunicación con. Estamos trabajando en equipo con las dos municipalidades, se puede Bien. decir. La verdad que. Eh, tanto en GESA como en Pinamar, hay un buen diálogo en donde nosotros de primer momento nos pusimos a disposición de las dos eh, municipalidades, de la Secretaría de Salud básicamente, eh, por ser efectores de salud. Si bien nosotros no estamos en el público, eh, el público y el privado tienen que trabajar en equipo, lo dijo el Ministro de Salud de la Nación, se acabó el público y el privado, ahora somos todos un solo efector de salud. Yo comparto plenamente lo que dice Ginés García sinceramente creo que es, eh, a mi criterio, esto lo digo yo y me hago cargo ¿eh? no, pero de una, a, sos de una empresa privada a mi criterio que creo que es el Ministro de Salud eh, eh, que tenía que estar para este tipo de, de, de que estaba preparado para esta situación es un sanitarista realmente preparado no con los años de experiencia, los estudios que ha tomado los, los cursos, etcétera eh, creo que es el, el, el ministro para este tipo de, de situaciones. ¿no? Y mandamos un saludo a Norberto, jefe del SAME, oh, que está ahí con... Norberto el... Pérez, y sí. Norberto, Pérez Pérez, Norberto. Es, Está el jefe de todas las ambulancias, ¿no? De allá de SAME. No, él maneja lo que es el Hospital Durán pero ahora está a cargo de, de esta pandemia. Sí, está en la mesa. Está en la mesa con Alberto Crescenti, que es el director del SAME. Así que, bueno, un gran saludo para Norberto. que Lo veo, ayer que manda fotos. Yo digo que, que tanta información también a veces duele, ¿no? Pero para mí que no estoy tan preparada. Eh... No, y los números que maneja el SAME de Capital son alarmantes. Total. Le ha subido la cantidad de, de, de, de llamados, de, de atenciones, eh, casi se triplicó. Claro, Entonces es... no todos son, eso no, también, no, no te... porque la gente también tiene miedo y llaman de la duda. yo siempre digo lo mismo y uno lo habla, en... nosotros estamos comunicándonos por un sistema con, con, los... con la gente que no nos podemos reunir, porque no se pueden hacer reuniones, a través de un sistema llamado Zoom, ¿Sí? en donde todos compartimos que eh, la gente no tiene que tener miedo, tiene que tener prevención y que si la gente porque sigue habiendo infartos, sigue habiendo politraumatismo. Claro, sigue mujeres ACNED, embarazadas. Mujeres embarazadas, que llamen sin miedo a las empresas de medicina prehospitalaria privadas a las que están asociadas o que la prepaga eh, eh, eh, contrata, contrata. ¿no? Si estás en Buenos Aires, llama a la empresa de Buenos Aires. Si estás en, en, en Mar de Plata, la de Mar de Plata, es en o Gessel, la de Gessel. O sea, es muy importante que la gente sepa que todos tomamos la medida de precaución y que todos estamos con todos los elementos de precaución para poder para no transportar el bicho, porque el bicho no camina. Tal cual. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el hospital lo tenemos que dejar libre, liberado, para esta situación y para la gente que no tiene prepagas, obras sociales. Utilicen las empresas privadas, que pagan para atención. Claro, directa o indirectamente. Claro, no después dejen libre los demás para la gente que no tiene estas prepagas, es sumamente importante, porque al estar todo no todo cercado, todo como dividido, no comprimamos el hospital ni las salas que dispuso en cada municipio, es decir, la gente que tiene la prepaga, la que paga mucho durante todos los meses, úsela en este momento, ese beneficio y dejemos el otro para la gente que no lo tiene. Esto también es solidaridad. ¿no? Totalmente. Por eso te decía trabajar en equipo, ¿no? Toda la comunidad de la República Argentina, no solamente Pinamar y Gesel, toda la comunidad de la República Argentina tiene que tener claro que trabajar en equipo es, es es esto, no colapsar lo público, tampoco lo privado, ¿no? Pero tratar de, de, ante un dolor de cabeza, o las personas en hipertensas o diabéticas, que tienen síntomas de, de, de hipo o hiper, llamen, no duden en llamar, que los equipos de salud de, de empresas prehospitalarias todos tomamos las medidas de prevención, no vamos a ir con el bicho. Al Te decimos bicho, pues así no lo nombramos más. Exacto. <ríe> Me que... encanta esto, de decirle bicho, no lo queremos nombrar más. Ya estamos cansados de nombrar. Emi, quiero decirte: gente que se comunicó con, con, con la radio y dice: Cristina Benítez, saludos, Emiliano, desde Chaco, grandes recuerdos de pinamar Saco. Te mandamos un abrazo muy grande Saludo Cristina Cristian, Gracias. perdón, Cristian Cristian, Cristian eh, abrazo grande También comunicate si querés por privado Para ver la situación de tu provincia Lo mejor deseo desde Pinamar para vos Cristian goza. Benítez Cristian Un Benítez. saludo al doctor Un saludo al doctor al doctor. Uh, a, a un saludo y un aplauso sí. Puede estar trabajando El doctor Benítez full. fue un parte integrante Muy importante de la emergencia de Pinamar Villa Gesell Así que le mandaba, tengo un gran recuerdo de él, una buena persona y un gran profesional. Vamos a hablar con él, porque sí. la verdad hay muchos médicos contagiados en Chaco y, y lo lamentamos un montón, porque si ellos se enferman, estamos en el horno. ¿eh? Es que, eh, bueno, escuchaba ayer el informe de en Italia, la cantidad de, de... Hablaba un enfermero argentino que está, no sé, hace cuántos años trabajando en, en Italia, eh, el número de médicos, de, de personal de la salud. Fallecidos en Italia es, es alarmante. 63, 63 es alarmante. Médicos, es alarmante. Y son gente de vocación. Eh, es, sí, que se están exponiendo. Eh, eso aplauso, me y beso para el personal de Total, salud, ¿eh? total. Realmente total. Es, es, eh, es un ejemplo a imitar, ¿no? Totalmente. Bueno, y también Pupi Cáceres, que está bueno, eh, eh, Pupi. Está haciendo con la agrupación Ayudarnos Hace Bien, que es muy solidario. Sí. Él sabe de las necesidades de la gente. Así que estaba Siempre está juntando. Colaborando, Pupi. Estaba... Un abrazo al Pupi también. Pupi también te manda saludos. Y vamos a estar hablando con, con Pupi, con Ayudarnos Hace Bien, porque están es otra de las ONG que está trabajando para esta gente, ¿no? Que y no silencio, tiene para ¿no? comer, y tal cual. Eh, hacemos un poco de ruido para juntar dinero. Eso es lo que se dice, pero está buenísimo. Lo que están sí, haciendo. Sí, pero siempre uno lo conoce al Pupi hace muchos años. Fue jugábamos al fútbol en el, en el eh, San Vicente, ahí por el año 2006-2007. Y sinceramente, siempre desde que está con la ONG colabora Pupi, siempre eh, desde su lugar. Tal cual. Y también, bueno, Rosa. Rosa Estanga dice, grande Emiliano, por estar presente, no tan solo como representante de la empresa, sino también como ser humano. Bueno, un beso a Rosa, a Carlos, al marido, eh, gente de Villa Gesell, gente la verdad que hace muchos años que nos conocemos. Eh, Emergencia Villa Gésel eh, asistía a los papás, a, ah, a gran Estanga, que fue el primer policía de Villa Gesell. ¿No tiene nada que ver con Estanga de acá? No te o sabría sea, que... decir. Después que ella lo conteste. Después que ella lo conteste. Así que un gran recuerdo de donde estanga, que uno lo afilió y. Eh, hablamos de la afiliación cinco minutos y después me contaba sus anécdotas. que son <risa> Qué linda que es la gente grande. No, ya, Toda la historia de la región. Tiene. Ay, sí. La región, las cosas Pioneros. que me contaba. Sí, sí, impresionante, la verdad. Gente honesta, ¿no? Gente Tal honesta cual. que. Eh, yo no digo que los de ahora sean deshonestos, pero los de antes eh, no tenían la maldad, no, no tenían maldad, o sea, tenían rigidez, eran rígidos, porque Estanga era una persona dura, o sea, pero dura porque, porque él fue el primer policía de, Pina, de Villa Gesell y un aplauso para él, ¿no? Tal cual, también. Bueno, Emiliano, vamos a hacer estas salidas, le decimos a toda la gente, todo el equipo de Mix está a, a disposición esta gran familia, todos los programas se unieron en Familia Mix para realmente eh, poder asistir a toda la gente. Así que vamos a estar. ¿Quién, es? ¿Quién te habla? El que estábamos hablando recién. ¿Pupi? A ver. No, no, no. no ah. El presidente de la empresa me está llamando. Ah, te está llamando el presidente. Sí, no, no tra... está escuchando la radio. No está escuchando la radio. No, no. Oh, oh. Un segundito, eh. permiso. Oh, oh. Bueno, Emi nos despedimos. A ver. A ver si, que si es algo tan importante, ahí escuchó me ahí parece, escucho, ahí escucho que, escucho que estabas al aire Bueno Emi, vamos a estar hablando, tenemos un montón de profesionales en salud radial Como para poder dialogar con ellos, va a estar la doctora nutricionista y médica de Madariaga, Silvia eh, Suárez, así que vamos a estar hablando Bienvenida. el viernes con ella eh, en este espacio que nos juntamos todos los programas. Así que vamos a estar, porque claro, hay, hay que engordar en, en cuarentena, se parece un mito esto. ¿eh? Sí, yo en mi casa estoy haciendo ejercicio, como te contaba, Bien. fuera del aire. Estamos con mi señora haciendo, ayer hicimos tres kilómetros dentro de mi casa. Bien. Este... Es un tema estar en casa también. Los chicos, las docentes nos pasan la tarea, hacemos la tarea, hacemos deporte, hacemos de todo un poco. Todo, todo. Ayer amasamos, así que Bien. Este, cuidémonos, cumplamos la cuarentena, Por salgamos favor. lo menos posible. Eh, nada, cuidémonos. Es así. Bueno... Eh, gracias Emi, estamos, a estamos a, acá a disposición de la gente sí, sí Exacto, un saludo para mis compañeros salud, salud Radial, Miguel Coloma Y para los compañeros de la radio Dani, bueno a todos, Laura, a todo. Elsa, a todos todo, A todo. todos que bueno, uno estaba acostumbrado Ahora ver... nombralos a todos por... <risa> ah, Ellos saben que yo sé el nombre de todos Pero sí, bueno, les, les mando un beso grande Se los extraña porque acá veníamos todos los días Se los veía en el programa de Daniel se extraña el champusito de, de Dani. De Dani. Eh, bueno, nada, eso. Así que bueno, eh, hasta pronto. Y bueno, estamos eh, saliendo en cualquier momento. Sí, salimos en todo, también con ellos nos vamos a comunicar, pero la idea es dar el ejemplo, no no hay necesidad en este momento, es acompañar a la gente, dar toda la información y poner, poder pasarla bien. Exacto. Invitamos a toda la gente que se quede, que nos está siguiendo, desde Entre Ríos, Argentina, Educación Financiera, con el coach Jorge Burnett, ahora acá en un ratito, cómo gestionar el momento actual, que es muy importante la economía, así que no... Oh. No se lo pierdan. No es un tema menor. Para nada. Gracias, Emi. Dale, un beso, un beso para todos. Gracias. Seguí con nosotros, seguí en la tarde del magazine. Ya venimos.